Mercosur es un espacio de cooperación, una unión de países con el objetivo de generar desarrollo y justicia social. Para ello, contamos en el bloque con la implementación de agendas que promuevan la inclusión social, la soberanía alimentaria, el trabajo digno y la economía solidaria. Este desarrollo solo es posible con la Constitución del Mercosur, como un espacio de paz con respeto a los valores democráticos y los derechos humanos como espacio de protección social, preservación ambiental y reconocimiento de derechos regionales. Son pilares de tratados, normas, como el Estatuto de la Ciudadanía y planes como el Plan Estratégico de Acción Social y constituyen hitos importantes en la agenda de integración. Garantizan la residencia, la entrada y el tránsito en otros países, el acceso a la educación, la justicia y la salud el reconocimiento de documentos, títulos académicos y profesionales y facilitan la apertura de negocios. Nuestro MERCOSUR es cada vez más humano, preocupado por todos y cada uno, de niños y niñas, jóvenes, mujeres, de todas las razas y etnias. La agenda social también refuerza la necesidad de respetar nuestro patrimonio y diversidad cultural y guía para la cooperación constante en salud vigilancia sanitaria, cultura, educación, ciencia y tecnología. Sin olvidar las áreas legales, consulares y de seguridad, específicamente en la frontera, y los desafíos actuales con la economía y la infraestructura digital. Toda esta agenda de derechos ciudadanos avanza de manera concreta en nuestra región. MERCOSUR. Desarrollo con justicia social.